Veamos cómo se usa una rutina en Talent. Aquí tenemos diferentes ejemplos donde vamos a usar la rutina que creamos en el otro video. Aquí tenemos la rutina que hemos creado con sus cuatro métodos. Solamente aquí minimizado los contenidos para mostrar solo la primera línea. Vamos a usar el Hello Example, el Get Random Open Day, I Calculate Percentage y el Get File Fetch URL. Bien, vamos a usar el properties example primero. Aquí en el componente tfilefetch uh, estamos usando, vamos a borrar lo que hay aquí. Eh, vamos a usar el demo routine Punto. Y aquí con eh, strg este y barra espacio, pues escoger el get file -fetch url URL y así usarlo en este proceso. Luego el siguiente era el Calculate Percentage. Eso lo tenemos en el Routine Map Example. ¿Qué hacemos aquí? Con el row Generator simplemente generamos dos valores, un valor y una referencia. ¿ya? Esto entre 20 y 120 y esto entre 50 y 200 y vamos a producir 12 líneas. Eso lo pasamos a un Team up En el Team Map, Conservamos el valor y la referencia y añadimos una tercera columna de tipo un double para calcular su porcentaje. Veámoslo aquí. Ya es el demo routing calculate percentage. Aquí a los valores que entran al value le tengo que aumentar 0.0 para que se convierta así en un double y esto eh, también podría mejorar esto tal vez en mi rutina pero de todas maneras si sí vamos a tener la respectiva salida en la consola ejecutamos el proceso y aquí vemos que el 0 de 50 es el 0% o cual más es bueno por ejemplo 7 de 65 es más o menos un 10% un 10 como algo así que vemos aquí que está bien o aquí el 16 de 100 149 es igual a un poquito más de un 10%, así que vemos que eso está bien. Luego tenemos una tercera, que es aquí al get random open day. Eso lo tenemos en el row generator example aquí. Simplemente en el row generator tenemos aquí una columna open day de tipo string y usamos esta rutina. ya. Así también aquí va a haber respectivamente la demo routine. Eh, pero solo los métodos que devuelven un string porque esta columna aquí está definido como un string, entonces que el get random open day lo podemos escoger y aquí hacer clic en OK y mostrar una selección de valores que se obtienen al hacer de esa lista en la consola y el último es el routine Java example simplemente en un tier Java estamos usando el demo routine Hello, example. Si le paso un null, va a salir un hello world. Ejecutémoslo. Eh, porque tiene incluido este chequeo. Y si va, le paso otro valor. Eh, por ejemplo, aquí le paso mi nombre. Nos saluda o me saluda, mejor dicho. Y sale en la consola eh, este string hello, Samuel. Y así de fácil es como puedo usar las rutinas autodesarrolladas y las rutinas ya incluidas en talent en el mismo estudio en todos procesos.